La victoria, eh, nos estamos enfocando en el picheo de nosotros, ha hecho tremendo trabajo, Maya tuvo tres eh, inempezados temprano eh, en, en el juego, pero sacó de abajo y nos dio una buena salida, eh, empezó a ejecutar su picheo y siendo más agresivo, usando la recta y tirar, eh, usando eh, su secundario cuando ya estaba adelante en la cuenta. Eh, tremendo trabajo del bullpen eh, Solo uno de ellos eh, Falció Pero es parte del juego ¿Te sientes cómodo? Yo, no estoy, yo nunca estoy cómodo eh, Yo no creo yo no creo en la comodidad Yo no creo en la conformidad Yo no creo en, en, en nada de eso Yo creo en, en jugar día a día Hacer lo mejor posible cada día Ganar juegos eh, cada día Y de ahí vamos La situación del octavo Luego de tener en eh, la vida del coach. Bueno, es, es importante, es importante poder hacer el rejuego eh, en, en el momento clave. Eh, nosotros aquí nos ha estado eh, cortante y ha estado haciendo el trabajo. Eh, después de dos aulas, anotaron dos carreras. Eh, Cedeño dio una base por bola que para mí, eh, yo soy alérgico a la base en bola. Eh, y eh, vázquez hizo tremendo A, un A un clave. Eh, Malte se vio muy bien, Mota se vio muy bien, se vio muy bien a Ramón Ortiz. Yo creo que de, de 5-1, 6-1 es eh, un eh, buen trabajo. Desde la temporada del 2009, el ISEI no tenía el récord que tiene ahora mismo. Y desde el año pasado el IC no estaba en primer lugar, estaba al inverso en el estadio. Bueno. Eh... Como tú, como tú sabes y he dicho antes yo no me enfoco en el pasado a mí lo más importante que nosotros tenemos es eh, en el presente eh, eh, viviendo el, el momento eh, haciendo lo que nosotros tenemos que hacer eh, para poder tener un buen futuro tenemos que enfocarnos en el presente el que vive en el pasado nunca tiene ni buen presente ni buen futuro okay. Mike, eh, en el octavo, eh, con vosado, mucha gente pensó que iba a traer a Ascenso No no, no, pasó, no, pasó nada, tú viste lo que yo hice, yo traje a Vázquez que ha hecho el trabajo. No sé, yo tengo la confianza en Vázquez en, en a hacer el trabajo. No todo el tiempo yo voy a buscar cuatro A con Ascenso. Cuando yo sé que el que el que viene a pichar eh, tiene un buen porciento de hacerle algo. ¿Fue una situación sencilla o bueno, él ha estado básicamente resentido con sus piernas y después de un, de un bolazo que le dieron, es eh, eh, algo día a día. Y cuando tú estás cinco carreras adelante, eh, tú puedes darte, darte ese lujo. No, él no va a ser cerrador. Nosotros tenemos un cerrador. Cerrador es Airo Ascensio. Estamos arriba por cinco. Eh, Malte vino y, y eso es el trabajo, ¿no? el cerador de este equipo se llama Mayro sí, Siempre.